Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. <risa> <risa> <risa> <risa>